PAUSAS MENTALES Soy tu cerebro, necesito descansar. Requiero periodos de descanso, por lo menos intervalos de 10 a 20 minutos. Lo necesito para recargar mi energía cognitiva. Las pausas estimulan mi rendimiento. Son útiles antes de que se establezca la fatiga, el aburrimiento, la distracción y la falta de atención. Atiéndeme, soy importante.